Hola, hoy veremos cómo usar Padlet, la cual se asemeja a una pizarra virtual. En ella podemos agregar ciertos elementos de una forma muy sencilla. Por ejemplo, para agregar un comentario podemos dar clic en la parte inferior derecha o podemos dar doble clic en la pizarra y vemos que obtenemos el mismo resultado. Una vez hecho esto, podemos comenzar a teclear el contenido que deseamos y si no nos gusta, podemos darle clic en el lapicito para editarlo o directamente borrarlo. Recuerda que también puedes reaccionar a las aportaciones de los demás, dando un corazoncito en sus comentarios o añadiendo algún comentario. ¡Anímate a probarlo!